La base rebelde en gran medida, pero sigue siendo muy peligrosa. Un grupo de fuerzas especiales sigue allí eliminando datos sensibles. Lord Vader quiere esos datos, así que los conseguiremos. Asegurad la base en los emplazamientos del turbo láser. Colocaremos cargas y destruiremos las defensas principales del enemigo. Después avanzaremos. ser este manipulado! ¡Comprueba tus coordenadas! ¿Qué plan tienes? ¡No funcionará! ¡Reagrupaos! ¡Nuevas órdenes! ser de la zona este será chatarra. Cargas colocadas en el láser del patio. ¡Preparaos para contraatacar! Lord Palpatine nos honra con su presencia. rebeldes y preparaos para avanzar. Han visto a Luke Skywalker. Las defensas exteriores han caído, pero aún queda mucho. Asegurad las zonas de preparación rebeldes en su campamento y el centro de control del láser. Después avanzaremos hacia la base. Más lista. Asegurando el campamento rebelde. Comandante rebelde dando problemas. Bloqueando control de su volante. Bien. No dejéis que se os escape. Lanzando granadas. Todos alerta. en el control del turbolaser. Superamos el número a los rebeldes. Seguir presionando el campamento rebelde. No tardará en caer. Comprobación de armas lista. Tomando posiciones. Tenemos el dominio del centro de mando. Seguid presionando. Asegurado. Eliminad a los rebeldes, lo quiero todo despejado antes de atacar la estructura central Su base está diseñada para resistir asedios, pero tenemos que entrar antes de que borren sus bases de datos Sobrecargad las dos estaciones de control de la fuerza. los rebeldes no nos detendrán Está diezmando nuestras tropas. Sobrecarga iniciada, asegurando la estación este. ¡Cuidado con la metralla! Perdida. Sobrecarga abortada. ¡El operador está aquí! ¡Almas pesadas listas! Sobrecargando la estación este. el control de la puerta. Dad caza a los rebeldes y después marchad hacia la estructura principal. ¡Rápido, Los rebeldes supervivientes tratan desesperadamente de borrar sus bases de datos. Id a la sala de reuniones principal y al centro de mando. Para eso hemos venido. Descargad los datos y disparad a quien se interponga. ¡Lord Palpatine nos honra con su presencia! ¡Cuenta atrás! ¡En la sala de reuniones! ¡Iniciando descarga! ¿Un ¡Los rebeldes han abortado la descarga! ¡Hemos perdido la señal en la sala de reuniones! Transmitiendo desde el centro de mando Malditas máquinas El centro de mando sigue descargando Ahora los rebeldes tienen un buque. ¡Las bases de datos de sala de reuniones! Se descarga en la sala de reuniones iniciada. Un comandante enemigo. ¡Preparaos! Todas las descargas completadas. Tenemos datos suficientes para tener a los analistas ocupados durante años. La estrella de la muerte no obtuvo la victoria.